empezando esta nueva semana eh, vamos a este ver modelo. si hay algún problemita técnico verdad para eh, está ahí sí aquí está okay, sí doctor gracias por estar con nosotros qué bueno salud y buenos días bienvenido sí gracias aquí estamos siempre presentes eh, prestando tus atenciones para toda la población que ve este programa Gracias, doctor, por aceptar como siempre esta llamada. Doctor, hay una situación y es con respecto a esta resolución que se ha tomado eh, y hay como una incertidumbre, No sabemos si sí o si sí no con respecto a, a realizarse la prueba PCR. Entonces el Colegio Médico pues ha incubado, ¿verdad? una oposición eh, tratando de que esto eh, pues, pueda regresar a la normalidad. ¿Cuál es su opinión, doctor, con respecto a esta situación? Correcto. Sí, eh, el gobierno ha emitido la resolución de solamente aprobar dado los seguros una sola prueba de PCR eh, en cobertura. Eh, hemos estado luchando contra esto y hemos iniciado esto para ver si eso se derroca o por lo menos si se aumenta la cantidad, porque tenemos claro que un paciente amerita o una persona puede ameritar varias pruebas eh, durante el tiempo de un año, ya sea porque va para un procedimiento quirúrgico porque necesite un eh, viajar y a un país donde le exijan una prueba reciente puede ameritar puede tener síntomas en varias ocasiones y por eso se está uh, luchando para que esa derogación eh, ese, ese, esa nueva medida sea tumbada Okay, doctor, tengo entendido, también vi que el, alguien lo comentaba, y es que la, por ejemplo, la otra prueba, la, la antígeno, ¿verdad? Tampoco uh -huh. es cubierta por el, por el por lo seguro. Por lo seguro, correcto. Entonces, entonces sí. el, el, el problema es doble, doctor, porque si tenemos que opción a una sola prueba por año, y tampoco la prueba que se supone está antes, porque si tú sales, pues, usted me corrige, si salgo positivo en un antígeno, pues eh, eh, lo, lo correcto es que para confirmar, te hago una PCR. Exactamente. Entonces, eh, ahí es parte también de la lucha contra la y si la TRS para que sí si logren apoyar y eh, cubrir eh, frente, la prueba frente a cualquier necesidad obligatoria. No como se ve a muchas personas hacían, que se lo estaban haciendo a cada rato, porque pasaron al lado de una gente que tenía eh, el COVID. Eh, si no, ya con criterios eh, fijos, entonces debe ser cubierta. No, cuando estaba en la situación, cuando esto estaba más eh, complicado, pues por cualquier síntoma una persona pues acudía de inmediato a hacerse una PCR. Muestra de eso es hoy cuando dan los correcto. numeritos en términos económicos eh, de cuánta es la deuda o la inversión que se hizo en pruebas PCR. Exactamente, correcto. Eso es una. ¿entiendes? Pero lo otro es pensar en lo que es puramente la salud del, del, del país, del sí. pueblo, de las personas. Y si ameritan su, su prueba, deberían cubrir la gente. Correcto. Doctor, con respecto a la, al, al paro que tienen ustedes anunciado las especialidades diferentes de diferentes áreas, eh, en esta semana, cuéntenos, ¿cómo va eso? Correcto. Eh, para esta nueva semana, eh, se tiene pautado para una de las ARS más, más grandes eh, en todo el país por tiempo indefinido, eh, estamos en espera de que el doctor Waldo Ariel Suero eh, diga, Anita, ¿desde cuándo es? ¿Aló? Ok, sí. Continúa, doctor. Sí. ¿Está a la espera de que el presidente del colegio médico diga a partir de cuándo es que vamos a iniciar esa ese paro okay. contra una de las ARS mayor, eh, más grandes? No sabemos cuál va a ser. O sea, Asumo que estás esperando que haya tal vez una, un conversatorio y tal vez que podría evitar que ese ese paro se pudiera materializar. Correcto, mismo. Bueno, doctor, pues nosotros agradecido como siempre por usted aceptarnos esa, esa llamada que hacemos siempre para tocar estos temas de sumo interés en el sector salud. Gracias, doctor Marco Bonilla por estar con nosotros. Ok, siempre estamos a la disposición, ¿eh? Gracias, doctor. El doctor Marcos sí. Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano, estuvo con nosotros, ¿verdad?, por la vía telefónica, to tocando el tema este que tiene, hay cierta incertidumbre con respecto a las pruebas PCR, que por decisión, ¿verdad?, de la CISARIR, pues, eh, eh, se, y una resolución de que una sola prueba por año en la que se puede realizar, que es cubierta por los seguros A partir de ahí usted se puede hacer que usted quiera, pero tiene que pagar 4 mil pesos por ella. Y tengo entendido sujeta a confirmación que también la otra prueba, que se supone que está antes de la PCR, también hay que pagarle, el seguro no la cubre. O sea, que es una situación difícil que yo espero que los sectores, ¿verdad?, que están involucrados en esta situación puedan resolver para llevar tranquilidad a la ciudadanía, porque todavía, todavía nosotros estamos en medio de esta situación del COVID-19. Y mientras menos cantidad de, pes de de pruebas se hagan, pues eh, mayor va a ser el incertidumbre entonces no vamos a saber eh, ni medir cuál es la real situación del COVID-19 en la República Dominicana. Fíjense que en los últimos días eh, podemos ver que la, la, los, los contagiados son menos, porque son menos las pruebas que se hacen, y a menor prueba, pues no vamos a saber quiénes tienen o tenemos este, esta, el COVID-19. Miren, yo quiero dar la lectura a esta invitación que nos envía el Consejo Económico y Social del Municipio de San Francisco de Macorís, y es una invitación, dice el Consejo Económico y Social del Municipio de San Francisco de Macorís, tiene el honor de invitarle a participar en el taller predifusión y sobre las propuestas del sector de los medios de comunicación para actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 2020-2024. El mismo será impartido por el licenciado Ángelo Rivera, técnico especialista en planificación municipal. Este encuentro eh, o taller se estará llevando a cabo el próximo jueves 6 a las 10 de la mañana en el edificio Juan Pablo Duarte, tercer nivel, aquí en San Francisco de Macorís. Así que agradecemos la invitación que nos hace el Consejo Económico y Social a esta importantísima actividad que se estará llevando a cabo el próximo jueves aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros vamos a una pausa y a regreso venimos con los comentarios de quien les habla como siempre, tratando de hacer con la mayor objetividad posible. Así que no le cambio que en breve estamos de regreso.